Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Plataforma Estatal de Compras Online Tu envío genera récord de inconformidades en matanzas. Un reporte de la prensa oficialista enumera disímiles fallos relacionados lo mismo con dificultades para comprar en la plataforma. El tiempo de los envíos la calidad de los productos o la devolución del dinero en caso de cancelaciones. La seguridad del estado amenazó a los sobrevivientes del hundimiento de la lancha en Bahía Onda, donde murieron al menos siete personas, para que cambiaran su testimonio sobre el hecho, según informaron familiares de las víctimas. Dianelis Portales Meisoso, la hermana de Gerandi García Meizoso, uno de los fallecidos, dijo que ella misma fue amenazada por las autoridades cubanas tras publicar varios videos donde los sobrevivientes denuncian que la embarcación fue agredida por las tropas guardafronteras y que la hundieron de forma premeditada. Organizaciones opositoras independientes solicitaron al gobierno de Canadá imponer sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en la isla, según un comunicado de prensa. Ambos grupos piden sanciones para Díaz-Canel, así como para el ministro de las FARC, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. La activista cubana Ketty Méndez anunció el lanzamiento de su canción, Presos por qué", con la cual pretende visibilizar la situación de decenas de presos políticos en la isla y recabar ayuda para ellos. La canción también dará nombre a un proyecto personal de la activista que prevé brindar ayuda a las familias de los manifestantes del llamado 11J. Por ello volverá a la música, una carrera que abandonó hace más de 20 años. La marca cubana de ropa clandestina presentará el 19 de noviembre, Metabelso, una colección que viene desde ya cargada de polémica por recurrir al drama migratorio cubano para generar ingresos, algo que motivado profunda indignación entre numerosos internautas. Los diseños de la colección 2023, se inspiran en los coyotes, la ropa cómoda para el viaje y los accesorios extra grandes en los que cabe de todo. Estrenarán documental, Corojo Roto, sobre dos últimos años de protestas en Cuba. El estreno del filme será el próximo 27 de noviembre, a dos años del 27N. A dos años de la histórica jornada de protesta de cientos de artistas, intelectuales y estudiantes frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, el documental presentará imágenes y testimonios de quienes protagonizaron esta y otras protestas que acontecieron en el país en los dos últimos años.